Bueno, pues antes de empezar con el CNC quiero hablaros un poquito de fresas. Lo que sí quiero dejar claro antes de empezar es que yo no soy ningún experto en CNC, ¿vale? Yo os voy a hablar desde mi experiencia, desde lo que yo he aprendido con el paso del tiempo de mecanizar cosas, eh, pero no soy ningún experto. Así que en la descripción de este vídeo os dejaré enlaces a tanto a canales de YouTube como a blogs de temas de CNC, eh, todos en español, donde podéis encontrar muchísima información y mucho más detallada sobre este tipo de cosas, sobre qué fresas va, bien, va mejor para cada tipo de proyecto y todo ese tipo de información. Vale, entonces, yo simplemente voy a haceros aquí un resumen rápido de los tipos de fresas que podéis encontrar en el mercado para hacer cosas como esta fresadora. Vale, así que muchos estaréis acostumbrados a ver este tipo de, de fresas, que son más bien fresas para. Máquinas de, de manuales, digamos, para routers manuales, de para mecanizar madera y ese tipo de cosas, ¿vale? Pero nosotros cuando utilizamos fresas en la fresadora, pues más bien utilizamos este tipo de fresas que veis aquí, todo el resto de fresas que veis por aquí abajo, ¿vale? En la línea de arriba os he puesto fresas, eh, las tres primeras son fresas de corte, digamos, bueno, esto es una fresa de un labio, eh, que esta fresa os puede valer para costa, cortar prácticamente de todo, plásticos, eh, madera, eh, metales blandos tipo aluminio, o cobre o latón, ¿vale? ese tipo de materiales, pues esto es una fresa similar a esta, pero que en vez de una única, un único diente de ataque, digamos, sobre el material, tiene dos, y estas fresas las habría de dos, de un labio, de dos, de tres, de cuatro, vale, hay de seis incluso, dependiendo de lo que queramos mecanizar, pues utilizamos unas o otras, ¿vale? Por ejemplo, pues eh, yo, por ejemplo, las de dos labios las utilizo mucho para mecanizar metacrilato eh, y madera y, y materiales de esos estilos que son materiales muy blandos, ¿vale? Las de un labio, por ejemplo, las utilizo para mecanizar aluminio y después, pues yo que sé, de tres labios se utilizan pues para aluminio o para otros tipos de metales y ya de cuatro de seis labios ya... Mmm, es otro, es, es otro grado digamos, básicamente la diferencia entre un labio y dos labios es el acabado que damos, pero también a medida que añadimos más labios, las virutas que cortamos son más pequeñitas, son más difíciles de evacuar, vale entonces es probable que mmm, el, el material se caliente de más y se quede apelotonado o pegado en, en, en la fresa, en los conductos de la fresa, en las espirales de la fresa, y que la máquina no sea capaz de evacuar la viruta como debería. O sea que más labios no quiere decir que vaya a ser más fácil de fresar. Vale, en muchas ocasiones es más complicado de fresar. Después tendríamos estas de aquí, que son eh, fresas de bola, y se llaman fresas de bola porque la punta es redondeada, y se utilizan sobre todo para hacer eh, acabados sobre las piedras. Es decir, nosotros podemos, con estas fresas que veis por aquí, podemos hacer un desbaste, y después con una fresa de bola pues podemos dar un acabado para que la, la, el acabado superficial de la pieza quede mucho más eh, liso, por decirlo de alguna manera. ¿vale? Después tendríamos este tipo de fresas que tenéis aquí en el medio que son más bien para tema de mecanizado de PCBs. ¿vale? Esta sería la típica fresa que se utiliza para mecanizar PCB. Esto es... La típica fresa que se utiliza para cortar las pistas, ¿vale?, para eliminar el cobre superficial de la PCB y, digamos, aislar las diferentes zonas de la PCB. Esto sería una fresa de grabado que se utiliza también eh, indiferentemente esta y esta para hacer el mismo tipo de trabajo y esto sería, pues, una broca para hacer agujeros, eh, para meter componentes a través de la PCB y demás. Y después os he puesto por aquí abajo diferentes tipos de, de fresas que también existen por ahí que podéis utilizar en, en vuestras fresadoras. Que esto, por ejemplo, esto es una fresa de desbaste que se llama, o rompeviruta, que básicamente lo que hace es que nos permite eh, eh, desbastar mucha mayor cantidad de, de material que la que podríamos desbastar con este tipo de, de fresas, ¿vale? Que os enseñé al principio. Esto después sería una fresa para hacer roscas. Esto es una fresa para hacer redondeados en las aristas de la, de la pieza. Esto es lo mismo, pero para hacer eh, un chaflán, ¿vale? Que es, un, es desbastar una arista en un ángulo, ¿vale? Estas fresas las tenéis de 45 grados, de 90, de 30, de 60, dependiendo un poco de lo que queráis hacer, pues podéis escoger unas u otras. Y esta última que os puse aquí es una, una fresa de punteado, ¿vale? Es una fresa que se utiliza para marcar un punto donde queremos presar de una manera precisa, donde queremos hacer un agujero de una manera precisa, eh, ya que estas fresas acaban en punta, en una punta perfecta, y si cogemos una broca, por ejemplo, para hacer un agujero, pues normalmente las brocas eh, tienen la punta dividida y tienen un, un tramo recto en el medio que hace que la, fresa, la broca, perdón, cuando intentamos agujerear, pues que se mueva ligeramente, ¿vale? Con lo cual con este tipo de fresas no nos pasaría, ¿vale? Tanto que no lo dije antes, tanto en las fresas de grabado de este estilo, o de chaflán de este estilo, eh, y el resto de fresas, las hay diferentes diámetros, más grandes, más pequeñas, con mayor longitud de corte, con menor longitud de corte, un poco para adaptarse a los diferentes trabajos que podemos eh, llegar a realizar, vale, entonces eh, siempre yo la recomendación que le doy a todo el mundo, es que escojáis la fresa en función del trabajo que vais a realizar, es decir, si vosotros vais a cortar, por ejemplo, un tablero que tiene pues, 8 milímetros de largo, pues con que tengáis una fresa que tiene 10 milímetros de longitud de corte es más que suficiente. ¿vale? Si nos vamos a una fresa que tenga más longitud de corte, al final lo que hacemos es que la cantidad de fresa que sobresale de, de la pinza, digamos, que es lo que sujeta la fresa al spindle, pues es mucho mayor y la probabilidad de que esa fresa rompa por cualquier vibración o por cualquier otra cosa, pues es mucho mayor, con lo cual siempre intentar coger fresas, pues eso, si vais a cortar algo que tiene 10 milímetros, pues una fresa que sea ligeramente superior a lo que queréis cortar, ¿vale? Y siempre intentar dejar la fresa lo más metida dentro de la pinza posible para que eh, sobresalga lo mínimo imprescindible para poder cortar lo que queréis cortar, ¿vale? Y por último lo que tendríamos son las pinzas y la tuerca de lusillo, ¿vale? Entonces estas, estas piezas que veis aquí, en función del diámetro de fresa que vosotros compréis, pues las hay de para fresas de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 8, de 10, de un montón de tamaños, ¿vale? Y después también las hay en, en pulgadas. Estas piezas van colocadas dentro de esta y nosotros en este agujero meteríamos la fresa. Una vez que tenemos la fresa colocada, apretamos la tuerca esta en, el, en la rosca del, del husillo, del spindle, de la, la fresadora y con eso ya se queda la, la fresa perfectamente fijada al, al spindle. Pues en esta primera parte del curso lo que vamos a ver es un poco cómo se organiza eh, BCNC y los menús que podemos hacer en cada uno de ellos, un poco para que tengáis una visión general de cómo funciona el BCNC. Así que bueno, empezamos por el típico menú de la parte superior, vale, aquí este menú que veis que pone File, Control, Probe, Tools, Editor, vale, que ahí es dentro de los distintos menús que ahora a continuación explicaré, tenéis diferentes herramientas, vale, todos estos menús tienen un, o sea, cada uno de estos, digamos, tiene un menú superior y un menú lateral, que a medida que voy cambiando las pestañas veis que van apareciendo unas cosas u otras, vale, vale, eh, básicamente la pestaña de File se utiliza pues, básicamente para cargar los archivos y para conectarnos a nuestra fresadora. ¿vale? Este es el primer paso que tendremos que hacer cuando usamos BCNC, es conectarnos a la fresadora, que lo haremos desde esta pestaña de File. Una vez que tengamos el, la, la fresadora conectada, pues, podremos eh, abrir un fichero nuevo con este botón, abrir uno, un DXF, un SVG, que queramos eh, generar un G-Codey, o importar o grabar un fichero ya todo procesado para tenerlo ya guardado para próximas ocasiones ¿Vale? después en la pestaña de control lo que tendríamos eh, son como pues, un control manual de la fresadora desde aquí nosotros podemos con este menú que tenéis aquí podemos mover la fresadora delante atrás en el eje y derecha e izquierda en el eje x y arriba y abajo en el eje z y con este menú de aquí podéis escoger el incremento, multiplicarlo por 10 o dividirlo por 10, es decir, cada vez que cliquéis uno de estos botones, pues en este momento eh, ahora mismo, actualmente tal como está, pues el eje se movería un milímetro en el eje Y, o en el eje X, o en el eje Z, lo que vosotros pulséis aquí, si yo pongo 100, pues se moverá 100 milímetros, vale, sí que os recomiendo ya aquí antes de nada y de primeras que cuidado con el eje Z, porque hay muchas veces que ponemos aquí 100, no nos damos cuenta, le damos hacia abajo al eje Z, y el eje Z va a bajar 100 milímetros y lo más probable es que rompamos la fresa, o sea que con este menú de aquí, con cuidado. Después, desde aquí, al tener la fresadora conectada, pues podremos indicar eh, que estamos en el punto 000. ¿vale? ¿Qué es esto? En una fresadora, al revés, digamos que en una impresora 3D, mmm, lo habitual es indicarle nosotros manualmente dónde queremos empezar a cortar. ¿Por qué? Porque cuando cortamos algo, pues muchas veces reaprovechamos tableros que tenemos, del que vamos haciendo recortes, y entonces pues necesitamos decirle dónde es el punto de origen que nos entraría nuestra pieza que vamos a cortar. Esto después os lo explicaré con una imagen un poco para que lo entendáis, pero básicamente en CNC nosotros siempre decimos dónde tenemos la coordenada 000 para que a partir de ahí la máquina empiece a cortar. Vale, después desde aquí... Eh, tenéis por ejemplo este menú de aquí que pone feed, sería pues para aumentar o disminuir la velocidad lineal de corte, es decir la velocidad a la que se mueve la fresadora ¿vale? a la hora de cortar y en el de abajo pues tendríamos para decirle las vueltas del spindle en caso de que vuestra máquina tenga el spindle controlado eh, vía arduino ¿vale? en mi caso por ejemplo yo mis máquinas tienen un potenciómetro en el que tú regulas la velocidad del spindle manualmente, con lo cual si vosotros subís aquí la velocidad de, del feed, digamos, de movimiento, pues tened en cuenta que vais a tener que ajustar también la velocidad de giro del spindle, ¿vale? A mayor velocidad lineal, mayor velocidad de giro del spindle vamos a necesitar. Bien, la siguiente pestaña sería de, la de probe, que esta pestaña solo la vais a utilizar si vuestra máquina tiene un autolevel. Eh, que no es la mayor parte de los casos de, de fresadoras de estas económicas de tener en casa, no suelen tener esta funcionalidad implantada, digamos. Pero vamos, que básicamente si lo tuvierais, pues desde aquí digamos que sería un poco el homing y todo ese tipo de cosas. Yo la verdad es que no me voy a meter mucho en esto porque ya os digo, no es una cosa muy habitual, ¿vale? Bien, la siguiente pestaña sería la de Tools, que en esta pestaña eh, es donde nosotros vamos a poder definir, pues por ejemplo, los tipos de cesas que tenemos eh, disponibles para utilizar, el grosor del material, las velocidades por defecto que va a generar el programa cuando generemos el G-code y después tenemos pues aquí diferentes operaciones de, de CAM, ¿no? de diseño... O sea, igual que existe el diseño asistido por ordenador, pues el CAM es como el mecanizado asistido por ordenador, digamos, ¿no? Entonces desde aquí pues tenemos diferentes herramientas que nos van a permitir hacer los diferentes cortes taladrados y demás que nosotros queramos hacer en nuestra, en nuestra pieza. Y a mayores, desde aquí, desde este menú de config, pues tenemos eh, opciones, digamos, para mo modificar tanto parámetros del, del propio programa como los colores y este tipo de cosas o, o medidas físicas de la máquina y de la rejilla que se genera aquí cuando cargamos un fichero o incluso los propios parámetros del GbRL que tenemos cargado en el Arduino, vale para aumentar o disminuir velocidades máximas o pasos por milímetro o cualquiera de este, de este tipo de cosas. Y simplemente deciros que eh, tanto en esta pestaña de Tools como en la de Editor pasa lo mismo, fijaos que aquí en estos menús pues tenéis estos triangulitos que se pueden ampliar, que tenéis como más elementos eh, para seleccionar, ¿vale? No solo los que salen aquí, sino que tenéis menús ampliables con otro tipo de elementos, ¿vale? Y después el menú de editor, que sería el menú desde el que nosotros reorganizaremos nuestro Gcode a la hora de cortar. Es decir, nosotros cuando importamos un, un DXF aquí, pues saldrán una serie de elementos que veréis posteriormente y que nosotros desde aquí pues podemos eh, reordenarlos o podemos hacer copias de sus G-Codes o podemos girarlos o hacer simetrías o activar y desactivar eh, partes del código para que la fresadora los corte o no los corte. ¿vale? Y por último lo que tendríamos aquí es el, el área de, de, de visualización, digamos, donde se va a ver todo el código que nosotros vamos a generar y tenéis esta barra de herramientas aquí que os va a permitir pues, ir cambiando eh, el tipo de vista, por ejemplo, con esto, podéis hacer una vista ortogonal o una vista en perspectiva isométrica, hacer zoom para adentro, zoom para afuera, hacer un zoom de encuadre de todo lo que tenéis seleccionado, desplazar la vista, ¿vale? medir una cierta distancia para saber exactamente lo que mide vale, que aquí os pondrá aquí abajo lo que mide esta línea, en función de lo que yo la longitud que le ponga, pues os dirá lo que mide exactamente, vale o incluso podremos también eh, activar o desactivar la rejilla eh, activar o desactivar el, el eje de coordenadas eh, etcétera, etcétera, etcétera vale, activar o desactivar el que se vean los, los caminos, digamos, ¿vale? Y una serie más de cosas que si vais poniendo el ratón por aquí encima, pues ya os va a decir exactamente qué es cada una de ellas, ¿vale? Con esto eh, quedaría listo lo que es eh, la parte de cómo se organiza el BCNC eh, y cómo dónde está cada uno de los elementos, ¿vale? Así que doy por finalizada esta primera parte del curso y a continuación veremos pues, cómo cargar un fichero sencillo y cómo generar un GCODE a partir de ese fichero sencillo, pero ya en la segunda parte de este, de este tutorial.